¿Qué te cobrar? ¿Qué te cobrar? ¿Qué te cobrar? te ¿Qué te va a cobrar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ya, bueno, es que así, ya una vez que entres en porque no pueden no Estamos la sesión. Sí. la compañera? Sí, es I love you, la inclusión social, pero se basa principalmente en destacar la discriminación. Una discriminación que solapadamente o incluso físicamente en varios puntos del texto se le atribuyen a la cultura. ¿Qué es la cultura? Bueno, las relaciones humanas, las relaciones sociales que tenemos los trabajadores. imponen La discriminación en este caso contra las personas con discapacidades. Tienen su vocero para eso. En la declaración de Salamanca, finalmente, son recursos literarios para justificar una política capitalista de educación que tiende sobremanera a la privatización, a la precarización laboral y a la flexibilidad en materia de. en las nacionales en cada país, en lo largo y hecho de la Argentina, En la Argentina tenemos la Ley Nacional de Educación. La ley de... y nada de eso hay. Lo que hay es también nos fija la ley. Después viene la resolución 155, el Consejo Federal de y el Ministro de Educación y el Fusurismo, Ahora. Hoy estoy hablando con unas compañeras de primaria y me decían lo que pasa en realidad en el resto de las provincias a lo largo y ancho de este país: en Corrientes, en Chaco, en Buenos Aires. Los acompañantes eh, terapéuticos que llaman acá, en Buenos Aires, en la de Buenos Aires, son eh, acompañantes eh, personal no docente, en la provincia de Corrientes tienen otro nombre y así sucesivamente. Compañeras que vienen de la obra social de los chicos y las chicas. Por lo tanto, son trabajadores precarios. Nosotros no tenemos eh, ningún enfrentamiento, ningún tipo de emprendimiento. Por si no supuesto que además, adentro de la obra, nos ayudan a montonazos con los recursos que traen, pero están totalmente flexibilizados. Me quiero tener unos minutitos me dan en la cuestión de los diagnósticos, no, porque lo no toqué. En el sentido siguiente, los alumnos, las alumnas, los estudiantes que acceden a este recurso ¿no? son aquellos que tienen obra social. Pero además de obra social, tienen que tener diagnóstico, porque si no tienen diagnóstico, no acceden al certificado único de capacidad que garantiza esa prestación. Por lo tanto, o quedan afuera nuestras alumnas y alumnos. Thank you. Gracias. Quería compartirles para, para terminar el programa planteado desde Adelis y compartirlo con ustedes, la construcción de escuelas de todos los niveles para llevar adelante una verdadera inclusión, la creación de cargos, la ampliación de las plantas nacionales los equipos técnicos, las maestras de apoyan a la inclusión, el pase a planta permanente de los compañeros que vienen, compañeras que vienen de las obras sociales, no a la precarización laboral, recursos pedagógicos, no a la exclusión de jóvenes y adultos de las escuelas de formación integral, el palacio si no se toca, no al recorte de los apoyos a la inclusión, presupuesto para la educación, todo esto es opuesto a la. Comunitario del gobierno... nacionales... bueno, bueno, bueno. Eh, compañía, con el fondo monetario gobierno para el nacional de de la educación. la modalidad, es decir, solo de las escuelas especiales e integrales, que contarán solamente con el espacio de las jornadas institucionales previstas por el segundo. Eh, perdón, Entonces, hicimos la falta de respuesta y de acción responsable que desde el día uno sentimos por parte del CPFRB y que siguió sucediendo a lo largo de esta semana, como así también. Gracias. ¡Suscríbete ya...